yo soy Javier Bragado y yo también soy un Black Hero Yo me dedico a hacer foto musical porque bueno, yo estudié sobre todo imagen y sonido, comunicación audiovisual que se llamaba La Carrera y me, me, me dediqué sobre todo al principio a hacer cortometrajes y, y cosas relacionadas con la imagen de manera más o menos profesional, de hecho estuve trabajando en televisión un tiempo, haciendo producción y bueno, eh, más del mundo de la imagen y luego la música siempre ha sido pues eh, mi afición prioritaria. Primero como fan, eh, de ir a, a conciertos, de escuchar mucha música y luego como músico en sí mismo. Entonces, el juntar las dos cosas, eh, en mi caso, surgió de una manera que podríamos decir que fue natural. O sea, no fue una cosa que yo buscara, no fue una cosa provocada, sino que fue una cosa que surgió de manera espontánea. Que quizás con los años y, y después de dar muchas vueltas tenga un sentido, que al principio quizás era un poco más aleatorio. Entonces, eh, no fue algo premeditado, no fue algo de cogí una cámara de pequeño y quería hacer fotos de música y tal, sino que fue algo mucho más eh, pues eso, un proceso natural de llegar a un sitio donde donde todo lo que conforma tu tu, tu entorno y lo que conforma tu día a día pues se, se, se une en algo que, que tiene más fuerza que, que las otras cosas por separadas y luego porque también yo creo que uno tiene que potenciar eh, los talentos naturales que puede tener que a veces eh, los sabes de pequeño y, y quieres ser médico y eres médico y a veces los descubres con la edad entonces eh, sin ánimo de parecer demasiado egocéntrico yo, yo cuando empecé a hacer las fotos de música vi que <coughs> tenía un cierto talento para, para ello ya sea por formación o por historia o por, porque simplemente tenía ese talento y, y decidí continuar y profundizar en ello Vale, eh, hablar de cultura hoy en día es es, es hartamente complicado eh, yo creo que estamos viviendo una época ya no solo hablando de cultura sino eh, hablando en términos sociales eh, en económicos eh, eh, en términos globales una época de profundos cambios eh, profundos cambios que están afectando a nuestra manera de relacionarnos en, entre nosotros y con el, con el propio entorno y la cultura que, que en el fondo siempre ha sido a lo largo de, de las diferentes épocas históricas un reflejo de una sociedad de, de unas pulsiones del ser humano y, y de, de unos deseos y de unas frustraciones, que todo eso se proyecta. Ahora mismo es muy difícil eh, hablar de cultura en sí mismo porque no, no sabemos muy bien hacia dónde proyectarnos. Desde el momento en el que no sabemos muy bien dónde estamos. Eh, si nos fijamos en los causas, o sea, siempre se ha dicho, se ha dicho que, que eh, el, el, al final del siglo XX los cambios se habían acelerado muchísimo, pero todo lo que ha sido el, el siglo XXI, desde el año 2000 hasta ahora, los cambios son tan salvajes que es imposible asimilarlos y la cultura no los asimila. Entonces, por un lado, tenemos una tendencia que nos dice que la cultura, lo que, lo que decías en la pregunta, se ha vuelto algo efímero, algo insustancial, algo que no, que, que no se valora, que no, que no tiene un, un peso cultural o un peso histórico como tenía antiguamente, pero sin embargo, desde un punto de vista contrario, cada vez hay más gente con talento, más gente creativa, más plataformas para dar rienda suelta a, a todos los impulsos que tenemos, todo está al alcance de la mano, ya no hay esa distinción del artista como una élite. Mmm, ligado a, a, a la burguesía con unas posibilidades que te permitían acceder a ciertos campos, ahora ya eso no existe ahora todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar ese talento creativo y de convertirse en, en artista, entre comillas con un montón de medios a su alcance para no solamente llegar ahí, sino además dar a conocer su trabajo entonces, entre ese equilibrio, entre lo efímero que, que no tiene peso y una cultura mucho más demo, democrática es donde estamos moviéndonos ahora mismo entonces eh, desde dentro o sea, desde el punto en el que estamos nosotros ahora mismo dentro, es muy difícil eh, vislumbrar hacia dónde vamos a ir, o sea, hacia dónde va a terminar, si va a ganar el lado del efímero o si realmente esa creatividad que explota cada minuto que tú te metes en internet, hay vídeos, hay mmm, animaciones, diseños, es, es, todo eso va a acabar eh, eh, derivando en algo consistente sin quedarse solo en, en el ciberespacio, entonces hasta qué punto eh, eh, se ha devaluado la cultura. Yo realmente, ahora ya, opinión personal, eso sería más o menos una, una especie de visión del, del campo. Personalmente pienso que no, que no, es que se, que no se ha devaluado. Pienso, pienso que es un momento cultural eh, súper ilusionante para la gente que tenga interés. Sí que es verdad que hasta ahora quizás la, la cultura te la daban y tú la recogías. O sea, estaba como más impuesta. Y ahora es el interés personal el que hace que busques y, y, y, e investigues un montón de cosas que están por conocer y que están al alcance de la mano, o sea, que están para que las cojas. Entonces, eh, a mí me parece muy emocionante eso. Complicado para, para, para poder sobrevivir ya si nos metemos ya en términos de negocio, industria, dinero... Desde ese punto de vista es muy difícil, pero desde un punto de vista estrictamente cultural, artístico, quitando un lado, la, que no se debería hacer, pero... Olvidándonos de lo que sería la parte económica y centrándonos solo en el arte puro, creo que es un momento maravilloso. Maravillosísimo. Sinceramente. Realmente yo lo que. Sobre el, el tema de la gente, de las generaciones nuevas que, que están como muy por delante de, de nosotros. O sea, si entre nosotros y nuestros padres hay un salto, entre nosotros y los que vienen detrás, el salto es inmenso y todavía no nos hemos dado cuenta. O sea, es gente que ha nacido dentro de las redes sociales, cosa que para nosotros es algo muy nuevo, gente que ha nacido en internet gente que ha nacido sin comprar un disco sin comprar un libro y no, no, esa barrera ese salto cultural que tenemos hacia ellos eh, es mucho mayor que el que teníamos antes o sea, yo no creo que ellos realmente sean un reflejo al revés, yo siento que es una generación muy pionera que ha descubierto y está creando un cami muchísimos caminos que nosotros desconocíamos y que a día de hoy ni siquiera con concebimos como tal el ejemplo por ejemplo de los, los youtubers la gente que hace vídeos en youtube o sea, eso para nosotros es los, no, no terminamos de concebirlo como y, y es una forma de arte, diferente pero, pero no deja de serlo nuestros padres había cosas distintas, pero por ejemplo si nos ponemos a mirar la música, eh, era distinto a lo mejor el soporte eh, distinta manera de promoción distinta manera de enfocarlo, pero al final el proceso industrial era exactamente el mismo o sea, era un, un cantante un grupo grababa un disco eso se producía, eso se vendía en un mercado y se compraban más, se compraban menos. Había CDs, había mmm, tocadiscos, había cintas. Eh, dejaba de ser. Y, y, y el gran cambio viene después. O sea, el gran cambio viene a partir del año 2000. A partir de que. O sea, la, la gente que ahora mismo tiene 17 años, que nació en el 99, esa gente no ha visto en su vida un disco físico. No ha comprado una revista en un kiosco, no sabe lo que es. Cosa que nosotros, con nuestros padres, pese o a que la diferencia era grande, no tiene nada que ver con la calle ahora. Entonces. ...están abriendo camino en un mundo nuevo... ...y el problema es que los que tienen que... ...industrializar eso... ...no, no saben manejarlo... ...o sea ellos se manejan... ellos eh, ...viven en las redes... ...se organizan... Eh, y, ...y lo viven como algo propio... ...pero la gente que tiene que producir esa industria... Y, ...y convertir eso... ...en la forma de vida de un montón de gente que tiene que comer... ...no sabe muy bien cómo darle la vuelta... ...y convertir eso en un negocio... ...porque no es nada fácil... ...entonces yo creo que el gran problema viene ahí... ...que haya habido un salto generacional que todavía no se ha visto con claridad y que es muy difícil de, de, de unir ambos puntos de vista o sea, la, la, los chavales eso, los que tienen a los 16 años, o sea, al final es el, el público, que la, la nueva generación eh, su forma de ver la vida no tiene nada que ver con la nuestra, no, absolutamente nada que ver con nuestras posesiones, o sea es, es, es una generación que tiene el mundo en un móvil Ese, su mundo está ahí, pero absolutamente, no como nosotros que todavía necesitamos nosotros hablamos de no lo que, lo que era quedar antes, lo que era todavía, bueno, todo eso eso es nostalgia pura, o sea, eso ya no existe, eso ya es otra cosa, eso es, hay que olvidarlo. Entonces nosotros nos enfrentamos a la industria con esa mentalidad, de las reuniones cara a cara, de te voy a vender un producto, todo eso hay que olvidarlo, hay que vender otras cosas, eh, crear personajes, eh, vender formas de ver el mundo, eh, todo cambia, es como el, el ocio, la, la, los campeonatos de videojuegos con mi, millones de seguidores, eso es una cosa que hace, ya no te digo hace 16 años, hace 5 o 6 años era absurdo y ahora mueven un dinero y una, una industria gigantesca que, que bueno pues diferentes caminos que la gente que maneja debería intentar eh, investigar más o menos por ahí a ver la necesidad de transmitir y de enseñar son eh, básicamente es dos, es, son dos motivos eh, siendo sinceros y de manera objetiva el primer motivo es un motivo económico por lo que decíamos antes eh, la industria ha cambiado de manera radical el, los productos desaparecen, no se compran, no se compran productos sólidos, pero el conocimiento sigue siendo un valor y el conocimiento a pesar de, de, de todos esos cambios no degenera, eh, sigue siendo un valor apreciado. Entonces, eh, una de las, yo siempre, siempre he pensado que, que en lugar de pensar o de quedarse anclado en una forma de industria que tiende a desaparecer, que ya no funciona. Y pues Y lo que uno tiene que hacer es adaptarse a los nuevos tiempos y reinventar la manera de monetizar el talento entonces una manera es transmitir conocimiento eso sería desde un punto de vista material ¿vale? desde un punto de vista un poco más espiritual pues eh, yo creo pienso que, que, que es bueno que las cosas se cuenten y sobre todo eh, yo con respecto ya muy concretamente a la fotografía musical creo que es un campo que en los últimos años se han devaluado de manera importante. No solo por la industria del público, sino incluso la gente que la hace, que, que se dedica a ello de manera aficionada, no le da el, no la trata con el respeto con lo que se debería tratar. entonces También parte, a, en un primer momento, como una actividad empresarial y desde un segundo momento en el que uno decide, bueno, pues voy a hacer esto, el segundo objetivo es intentar dotar a la, a la fotografía de conciertos de, de, de la seriedad que realmente para mí tiene y que creo que tiene para la industria. O sea, no solamente es transmitir conocimientos técnicos de cómo se hace una cosa, cómo se hace otra cosa cómo se dispara una foto, que eso al final está en los manuales, sino intentar transmitir, cuando, cuando yo doy los talleres intento transmitir la pasión que yo siento hacia lo que hago para la gente que está ahí en ese taller, para que la sientan igual y, y cuando tú sientes algo que quieres y haces algo a que, que lo que tienes cariño de verdad lo tratas de una manera mucho más respetuosa entonces creo que la única manera de que Frente a la industria y al público, eh, estemos reconocidos como lo que tenemos que estar reconocidos, es tratando nuestra profesión con, con un cariño y una pasión especial. Entonces, yo, eh, cuando doy los talleres más que contar, que también hay, lógicamente, cuentas, eh, anécdotas y tal, lo, lo que intento es transmitir eso: o sea, que, que lo que hacemos es algo serio, que lo que hacemos es algo que se viene haciendo desde el principio que nuestra labor es tremendamente importante y que como tal debemos comportarnos hacia el resto y hacia el exterior para que la gente que está alrededor nos vea como algo importante no como una pieza más no como una cosa añadida incluso como una molestia sino como una pieza más del engranaje igual de importante que, que el promotor o igual de importante que el, el técnico o que el cantante o sea, una pieza sin la cual esto no, de, no, no funciona como debería entonces yo eso si, si, siempre he sentido la necesidad de... de porque es una cosa que yo quiero mucho, que vivo mucho y que para mí es muy importante de transmitir eso a la gente con la, que, con la que doy los talleres. Porque eso creo que es más importante que el saber apretar un botón o poner un menú. Eso al final se aprende en cinco minutos. Lo otro es tomar esa conciencia de lo que estamos haciendo y hacerlo con la intensidad que, que merece y que requiere para funcionar. Los límites de la fotografía en la música. A ver, en el. En el eh, si retomamos un poco lo que decíamos antes que la, la fotografía en la música sirve para crear iconos que luego van a figurar en el imaginario de la gente entonces de ahí la importancia que tenía como tal y con la esa importancia con el mismo respeto y que te al personaje entonces los límites realmente los impone el, el propio artista ya no solo con los permisos que te puedan dar o no te den, sino con, con lo que es y lo que representa y lo que quiere representar entonces en nuestro... Nuestro deber es ser conscientes de lo que ese artista realmente está buscando representar y representarlo. Y ahí está el límite. A veces te lo cuentan y a veces no. Entonces, ahí está la capacidad de saber hasta dónde tienes que llegar o no, dependiendo del artista lo que quiere mostrar o no. Y tú tienes que ser consciente y tener ese ojo de saber qué es lo que está vendiendo ese personaje. Entonces, ejemplos los que pues, hay, hay, hay muchos. El ejemplo que trascendió, el ejemplo de Beyoncé, que ya no grita fotógrafos pues porque la sacaron... En unas fotos que quizás otro artista eh, de otro tipo de música quisiera vender esa intensidad, pero ella no vende eso. Entonces, ella, aparte de ser eh, una artista, también tiene un negocio y tiene una empresa y tiene un, un, un icono que le genera unos beneficios económicos y eso le perjudica a esa imagen que ella quiere vender. Entonces, en nuestra mano está el saber que eso no se puede hacer. Hay otros artistas que a lo mejor sí les interesa, porque venden otros valores, porque venden rebeldía, porque venden agresividad, porque da igual, o sea, porque venden re, revolución. Entonces, ahí sí. Entonces, no hace falta, a lo que veis es que no hace falta que alguien te ponga esos límites fijos, sino que físicos, sino que nosotros desde nuestro punto de vista de profesionales tenemos que saber qué es lo que estamos vendiendo al público. Ese artista, su empresa, su figura, su, su icono, tiene unos valores alrededor que nosotros tenemos que representar. Y esos valores son los que nos ponen unos límites u otros. Es así de fácil en teoría y así de complicado en la práctica, claro, porque hay que saber eso se, se, se, se aprende sobre todo pues, cuando uno tiene la suerte de trabajar con un artista durante a lo largo del tiempo continuadamente y, y conocerle personalmente y saber ah, dónde están esas barreras, que no es fácil, sino pues al final se aplicar el sentido común que lo que hacer aplicar el sentido común pues la fotografía musical como tal ha existido desde, desde el renacimiento, incluso antes, o sea eh, la música es sonido, pero, pero nosotros cuando hablamos de músicos y cuando hablamos sobre todo de, de, de músicos desde nuestro punto de vista de música popular, de iconos, pop y todas esas cosas la música es solo una parte del conjunto que es la fabricación de iconos en la que entra la música, la promoción y sobre todo la imagen aparte de eso también es historia, o sea, desde los grabados que hay en las catedrales donde se ven los instrumentos antiguos mmm, o el libro no se... Sé, mmm, del siglo XV donde se ven esos dibujos de, de la UF y todo y los trovadores y todo eso es, viene siendo lo mismo que hacemos nosotros o sea, es una recopilación histórica que, que va unida y, y, y además es inseparable otra cosa es que ese valor histórico que a veces haya perdido más porque hay muchísimos más fotógrafos o sea, eh, antes una foto no necesitaba ser perfecta simplemente era una especie de documento de una realidad y nosotros conocemos a los Beatles porque hemos visto fotos de los Beatles y eso genera una imagen mental, tú oyes los beats y ves a los Beatles. Hoy en día no tiene quizás tanto ese valor, pero aún, aún así, y, y sobre todo con lo que hemos hablado antes de, de, de la poca tem la, la, la temporalidad de la cultura y, y, y esa volatilidad, quizás hoy en día será más importante todavía el fabricar esos iconos que sean más consistentes, porque si, si una canción es gratis y es volátil y se escucha y se, y se, y se, y se olvida, cuanto, cuanto más estímulos asocies a esa canción... Eh, tanto de, de diseño como visuales eso hace que el, que el recuerdo sea mayor entonces eh, eh, si, si las cosas tienen una vida mucho más mucho más corta porque porque cada vez se, se, se, se graba más y se pone más y, y se consume más rápido cuanto más cosas asocies a ese estímulo más va a perdurar en, en, en la mente de los demás entonces yo creo que hoy en día perdiendo el valor el histórico de la fotografía musical sí que tiene un valor de fabricación de, de iconos globales que es tremendamente importante para que lo que decíamos antes, si una cosa dura poco en el tiempo cuanto más tengas asociado para recordarlo, más se va a quedar si a ti te da, ponen una canción en la radio que dura unos segundos y la le, bueno, en la radio ya no porque nadie escucha la radio en Spotify, una canción que dura unos segundos y eso unido a a una imagen muy potente de ese artista, es mucho más fácil que tú recuerdes la canción, el título el artista igual que, es, es tan, igual que por ejemplo una tipografía de una portada es sumamente importante que no lo parezca lo visual es tremendamente importante para mantener el recuerdo en la mente de las de las personas y asociar fotos a canciones o a, a música ayuda mucho a eso entonces yo creo que la fotografía musical es mucho más importante de lo que, de lo que se puede pensar una vez perdido ese sentido de eh, elemento de documentación que era hasta hace poco el, el fin principal que tenía yo creo que eso se ha perdido y sí que es verdad que con los móviles y con las tablets y todo eso se genera mucha imagen entonces ya no, no se nos necesita como, como historiadores pero eh, la, tenemos que hacer que o sea, lo que sería nuestro enemigo se convierta realmente en nuestro apoyo y esa, esa duración escasa se convierta en, en, en un arma que nosotros utilicemos y vendamos esa imagen de oye necesitas una imagen muy potente porque si no se te va a olvidar muy rápido entonces cuanto más potente sea la imagen y ahí entramos nosotros diseñadores gente de moda eh, absolutamente todo lo que está metido dentro de de la fabricación de una estrella del pop de... oh.